Todos te dicen lo que es mejor para ti. No quieren que busques respuestas, sino que creas las suyas propias. Deja de recopilar información del exterior y comienza a buscar de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55.6 Bendiciones